¿Qué me va a apartar del Señor? El hambre, la guerra, la incertidumbre, las malas palabras, nada. Porque Él no se va nunca de nuestro lado. Él está ahí esperando. Aunque nosotros no dejemos un ladito, aunque nosotros nos vayamos para otro lado, Él está con una paciencia, con una paciencia esperando y golpeando nuestro corazoncito para que le abramos. Y esta es la palabra, esta es la palabra con que nosotros podemos conversar con él, nos podemos ver qué hago, cuál será mi destino, qué es lo que voy a decir, aquí está, señor ilumíname, mira, ya les dije que este mes estamos prácticamente hablando de casi todos o casi todos los libros del Antiguo Testamento y en Josué, ya, Josué era el que... Sigue el camino de Moisés para la salvación del pueblo. Y aquí, ¿qué le dice Yahvé, Dios, a Josué? Una de las partes ah, en este caminar. En 1 José 1.9. Yo te he mandado a que seas fuerte y valeroso. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Palabra de Dios estará contigo donde quiera que vayas, hermano querido, ahí, en el trabajo, en el hogar, solito. Sé fuerte, ten confianza, ahí está nuestro caminar, hermano, nuestro caminar en esta vida. Él quiere que tú lo apoyes con los hermanos que tanto lo necesitan hoy. Si miramos a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro hogar, tanta gente que está deprimida que no quiere nada que está desilusionada y puede tener razón pero no por eso se va a amargar no por eso va a dejar este camino todo lo contrario tenemos que unirnos más para orar por esas personas que un día estuvieron al lado del Señor y hoy día se han ido por otro camino ¿por qué? porque no tenían a Jesús formado ahí en esa roca firme en su vida sino que estaba por encimita ya, como esa, esa semilla que estuvo entre piedras, trata de crecer, pero vienen los problemas, la sequía y se pierde. Y ahí estás tú, ahí está esa luz que el Señor quiere que tú te llenes de él para que lo puedas llevar a otro. Así como tú estuviste triste, yo estuve triste, alguien me levantó, alguien me mostró el camino nuevamente. Bueno, pidámosle al Señor que en esa misión, que no tengamos miedo, que Él está con nosotros ahí, en cualquier lugar. No, yo ahí, no más para allá, no, muy peligroso. Esa gente no quiere nada con el Señor, ¿para qué voy? Allá, precisamente allá donde tenemos que ir, hermanito, con mucha fe, con mucha humildad, con mucho amor. Así que pidamos al Señor, Aumel, también fe.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 Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos. Para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción.